Bueno, bienvenidos todos, somos Sofi Nico y Nico y esto es Chill and Create. Cascada Submarino, acá está saliendo ya el invierno, ya entramos en la primavera Igual como vieron en fotos y eso tuvimos nevadas como hasta el 10 de octubre Así que vamos a aprovechar el deshielo para ir a la Cascada Submarino Que seguramente va a estar con mucha mucha agua a hacer un par de fotos y, y video Si bien el día está nublado no está pronosticado lluvia, esperemos que así sea Hay un poco de viento pero es viento norte así que no, no estaría haciendo problema bastante agradable de todas formas es Ushuaia así que o se sale o se sale chicos. siempre abrigado con una campera y una par de medias de más no y listo, a la goma estuvimos muy desaparecidos haciendo videos sí mal, nos hicimos los youtubers y nos salió mal eh, pero bueno, pasaron cosas dijo mm para ponerlos al tanto a la chata se le sopló la junta entonces decidimos hasta que no podamos arreglarla toda, dejarla parada fuera de casa Mientras tanto hicimos algunas modificaciones adentro Pero de... eso lo van a ver en el siguiente video Si sí, que... sí, vamos a hacer un video de eso, venimos amagando hace un montón pero lo vamos a hacer eh, Así que estamos medio parados con eso Y aprovechamos, eh, como dijo Sophie recién, que yo tenía franco Le robamos la cucuneta a mi vieja de nuevo y nos estamos yendo a caminar Estamos ya en el... Va de nuevo, va de nuevo. Y... Bueno, estamos ya donde empieza el sendero que va a la cascada. Es justo frente al centro invernal Tierra Mayor. ¿Sí? Se ve ahí. Ahora nos vamos a preparar y vamos a arrancar a caminar. Se supone que en una hora y media más o menos deberíamos estar llegando a la laguna. Son las 10 y 40 y estamos por arrancar el sendero. Ya nos abríamos bien, nos pusimos unas polainas. Sí, ahí estamos chicos siempre preparados. ¿sí? Usamos una aplicación que se llama Wikiloc y tenemos el track. Si bien hay senderos como este que ya conocemos, igual los guardamos. Después les vamos a pasar el link si les sirve para que los usen, pero siempre a la montaña muy preparados. cruzando el río de la ¿Sí? eh, hay mucha nieve, mucha mucha, así que estos primeros kilómetros fueron un poco incómodos. Ahora después de cruzar el río tenemos que caminar un poquito más y ya después nos metemos al bosque, así que esperemos ahí no encontrar mucha nieve porque está media dura con un poco de hielo abajo y se pone medio resbaladizo. Después de cruzar el río, unos 15 minutos después, van a encontrar un cartel de defensa civil que marca el inicio del sendero. Van a ver que la picada se abre eh, como siguiendo el camino por el que venían, pero ese es el camino del gasoducto. Si siguen por ahí van a terminar en cualquier lado. Tienen que agarrar el cartelito ese y mandarse para donde va Sofía ahora y Rufina. llegamos Había mucha, mucha nieve en el sendero eh, La verdad estuvo un poco molesto por momentos que Era como que nos revalábamos todo el tiempo Pero... <risa> bueno, si bien el camino no es difícil La nieve lo hizo más sí, dificultoso sí. de lo normal Por ahí una dificultad media tirando para altas Si no están acostumbrados a caminar eh, recuerden que este video es del 30 de octubre, probablemente lo tomamos un poco pasado el 30 de octubre eh, 15 días más mínimo como para que se vaya la nieve y después mucha precaución Hay partes que están muy marcadas, donde así flechitas cositas y Hay partes en las que no, así que alta recomendación sería Usen un GPS, un track, algo que les facilite eh, no subir a la laguna, como había mucha mucha nieve eh, probablemente la laguna esté congelada y además de eso hay que tratar de ser prudentes porque no tenemos crampones, bastones y cosas así entonces la bajada con la nieve puede ser un poco peligrosa eh, siempre que salimos hacemos comidita, hoy no es la excepción estamos haciendo acá calentando agüita para hacer unos queditos trajimos una salsa, siempre súper preparados <risa> De volver la cucuneta de mi vieja. Eh, esperamos que les haya gustado el video. Si tienen consultas sobre lugares o lugares a los que les gustaría que vayamos a hacer este tipo de, de cosas, estaría bueno que los dejen abajo. Recuerden suscribirse, que eso nos ayuda mucho. Y nos vemos la próxima.